Hola, mi nombre es Lady Joana Córdoba Acevedo y me gusta siempre empezar contando que soy una obligada de Bocas de trato, un corregimiento de Turbo en el Urabá Antioqueño. Siempre destaco esto porque particularmente mi cédula y todo mi registro dice que soy nacida en Jardín Antioquia, pero esto hace parte de esa historia de inmigración y de movilización de parte de mi familia en la que yo, como una nacida en Bocas del Atrato, a la edad de dos años nos mudamos para el suroeste antioqueño. Allí se desarrolló gran parte de mi infancia viviendo entre Jardín, Andes, Betania y particularmente pues registrada en Jardín como les contaba. De allí nos movimos a Medellín. A la edad de nueve años llegué a esta ciudad donde toda esa historia de mis raíces, de dónde vengo empezó a gestarse con mucha más fuerza y estando entre la escuela en la universidad mucho más fuerte fue cuando descubrí de dónde vengo realmente yo